Hoy día uno de esos días en los que te levantas pensando que el manual es una habilidad realmente importante en el mountain bike. Aprenderlo no es nada fácil, así que hoy día voy a hacer algo que vi en YouTube para apurar el proceso. Ok, ahora estoy frenado en esta posición. Los pedales están trancados. He estado acá como... He estado probando como 10 minutos de esta cosa y estas son mis honestas impresiones del manual machine esta no es la versión más firme de ninguna manera se mueve de lado a lado eh, hacer manual estando quieto es sumamente extraño hay tres cosas principales, la primero ese es el empujón que yo hago normalmente con manual y vieron que me movió toda la estructura de un lado al otro así que para que me funcione tengo que hacer un tirón extrañamente suave que es como tratar de pivotear alrededor de la rueda y eso no es lo que hago en la vida real lo segundo es que cuando uno hace manual normalmente los pedales están libres en cambio aquí me puedo mantener en la posición de manual simplemente con hacer fuerza en el pie derecho y además la reacción del freno no es la misma cuando frenas te queda en la posición que estás cuando haces manual cuando frenas la punta baja si a mí que se hace manual me tocase practicarlo, lo practicaría como la gente normal. Pero quiero ver la opinión de la Valentina, así que la voy a traer y voy a poner su bicicleta acá y vamos a ver qué es lo que nos cuenta ella. Freeze. Te presento la manual machine. Oh por Dios. Te subes y ahí te echas para atrás. Baja, y para atrás, ese es, lo estoy haciendo súper bien, cuando pasáis de ese punto, ya estáis casi para irte para atrás, bien, súper bien, ahí, cuando sentís que la bici se pone en tenéis tenés que apretar el freno, y te va a bajar la punta fuerte. Estás lista para probar tu, tu nueva habilidades con la manual machine? Trata en vez de, de levantar el manubrio, tirarla ahí si para adelante. Así la pateáis con las piernas. Bien. Con eso ya tenéis para tirarte cortado. Estás listo para saltar. Bien. Pero la levantáis consistentemente todo el rato. Así. Antes, antes eso no se veía. Yo creo que te falta simplemente un poquito más de empujón. Es livianita No, no la estáis levantando porque no te estoy colgando Esta bicicleta se levanta sola Esta bicicleta está dando a conocer tus errores Tenéis para colgar todo tu peso para atrás Onda, hasta la espalda Tu poto para atrás y ya que no puedas más Estáis casi, con ganas Eso Échate para atrás ¡Listo! Oh, listo, seca! Fondo para atrás Eso Eso, eso, eso uh. Bien Funcionó bien Estuvimos practicando en la mañanita con la Valentina En la Manual Machine No le tenía fe, funciona, la vale, logró hacer lo suyo Levantó la Metrópolis Si no sabe hacer absolutamente nada de manual Te da una buena base Y ya una vez la acá Lo que quieras practicar afuera Porque eso es lo más natural Y lo que hay que estar haciendo en el cerro Así que Si te gustó este video Dame un like Si tiene algún amigo que no sepa hacer manual Comparte estos tips y suscríbete al canal para seguir viendo videos de este estilo. Nos vemos en el cerro.